Estudió por algunos años a 56 pacientes que según pruebas mentales mostraron un deterioro cognitivo leve. Recordemos que no por mostrar un deterioro de este tipo sea una señal de padecer algún tipo de demencia. De todos los pacientes estudiados, 36 fueron diagnosticados con Alzheimer. Eso les permitió hacer un comparativo con la sangre de aquellos pacientes que no recibieron ese diagnóstico. Lo principal de su hallazgo fue encontrar que hay un factor capaz de regular la formación de nuevas células cerebrales, o en otras palabras, la neurogénesis. Tener esos datos les da la información para realizar una prueba que permita detectar Alzheimer hasta tres años y medio antes de una manifestación clínica de la enfermedad, que como saben, uno de sus síntomas característicos es la pérdida de la memoria. Primer mapa completo del cerebro de un insecto. Puede que esa noticia los sorprenda, considerando los avances en ciencia y en técnicas de imagen que tenemos ahora. Esos desarrollos nos han permitido que hoy se pueda tener un mapa completo del cerebro de un insecto. Es un trabajo que por 12 años científicos del Reino Unido y Alemania trabajaron en conjunto para realizar este tipo de mapa donde describen todas las conexiones que hay entre neuronas en el cerebro de una larva de mosca de la fruta. Sus autores explican que este conectoma, que es el nombre dado a este tipo de mapas, permitirá entender cómo es el aprendizaje en los seres humanos, porque aunque no lo crean, compartimos muchas similitudes biológicas con este insecto. Fallece el actor Ignacio López Tarso El primer actor fue mundialmente reconocido por la cinta Macario. Esta fue la primera película mexicana en ganar una nominación al Oscar en el año 1960. A sus 98 años, meses antes de su deceso, compartió diversas entrevistas donde mostró tener una buena salud física y mental prácticamente impecables. A pesar de los años, mostró ánimo por volver a los escenarios y volver a su trabajo que desempeñó por más de 73 años. Fue una leyenda de la actuación en México y una muestra viva de que la demencia no es normal en la vejez ni una característica del paso de los años.